a todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunder escenario dominación bosque de jürgen salimos con tanques alemanes un de 6.7 el típico escenario del bosque de jürgen con las tres zonitas por conquistar y salimos desde la parte izquierda del escenario como siempre todo el mundo toda pastilla a tomar la primera zona posible que en este caso para nosotros es la zona a, a, a, a. y Posteriormente como siempre Atacaremos la zona C En otros vídeos He comentado también Que normalmente Este escenario es que prácticamente Dominar la zona C es ganar la partida Dominas C Venga ahí estamos Artillería Tomando la zona A Si tomas la zona C y te haces fuerte Poco a poco ya le vas comiendo el terreno al enemigo Y ganas la partida este escenario es excesivamente camp Listo, capturada Vamos a por la zona C A toda pastilla, venga chavales Este escenario, a esa marca Allá arriba en B6, un camperito Como siempre camperos Por la derecha y por la izquierda Vamos rápido por la zona Aquí nos la jugamos, ¿eh? un tanque demasiado rápido Más rápido que nosotros Lo tendremos por ahí, por la izquierda Y nos va a freír Consejo, recomendación Llegamos a C pero no nos metemos en ese hueco, aquí justo detrás de esos arbolitos hay un pequeño hueco aquí pegado a la casa Ahí que tienes un trocito de zona C y aquí empiezas a tomarla Si te das prisa, ¡ay! vaya, tanque ligero por ahí, Ese lo han destruido, pues ese ya estaba llegando al sitio Venga, vamos a tomar rápido la zona C Soy el único. Alguno más que viene por allí, aquí compi. Venga más un mito rojo, venga la artillería, vamos, venga, vamos, listo. Dos capturillas, vámonos, larguemos de aquí. Corre, venga, corre, corre, corre, corre, venga, ahora ya, aquí a esconderse rápido, cuidado que por aquí, a ver, a ver, a ver, no nos pille nadie. Esto es cuestión de suerte en otras partidas. Haces eso te fríen a la primera, venga a cubrirse por aquí, tengo aquí otro compi otro M41 ¿qué pasa compi? vamos a ir avanzando poco a poco, al loro a ver si algún pajarito 250 está bien carro medio esa marca, compañero ha caído venga, disparos de ametralladura venga, ahí, ligero en la carretera Vamos, poco a poco, avanzando. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ha sido mi compi, ¿no? Pues sí, ha sido mi compi. Ay, ha sido una, una pequeña advertencia, gracias, gracias. Ahí se ve que hay alguien. Ahí, justo ahí donde dispara mi compi. Bueno, pues hay que cruzar, sí o sí. Gumito, vamos esperar que el humito haga su efecto y venga cruza rápido venga, corre esa marca por la carretera, tanque ligero de antes esto ya es una lotería aquí te puede salir cualquiera desde cualquier sitio ese disparo cazacarros por ahí A pegarnos un poquito a la casita. Eh, explosión, eso es explosión. Al con esta parte. No es la primera vez que me coloco aquí. Me pasa uno por delante que ni me ve y yo tampoco. Venga, A es nuestra. Muy bien defendida. C también. Eh, carro medio. Ahí está disparando. Venga, le está zurrando. Venga, vamos a ver si le podemos echar un cable. Ese es el compi, venga, muy bien, vamos, vamos, vamos, que es esto Venga, venga, está vivo todavía Ay, venga, estupendo Vamos avanzando, venga, poco a poco Venga, compañero Tiger Muy bien, cazacarros ahí, pegado a B Lo bueno, estamos haciendo muy bien. Venga, otra explosión. Hoy oh, hoy oh, tengo unos compis que da gusto, ¿eh? Más disparos, venga, cazacarros. Ay, ay, ay, hay más de uno ahí en B. Al ah, loro, eh, ese disparo. Venga, destruido, ¿no? Correcto, si estaba y ese. Si no. <ríe> si se avanza, me pilla, pero vamos de lleno. Muchas gracias, compi. Esa marca. aviación, por ahí, aviones no se oye nada, eh. disparos de metadera por ahí me camper por allá abajo, un compi mío que cae por aquí, lo han destrozado, esa marca está muy lejos ese compi es mío, menos mal, ha pasado por detrás, no me he dado ni cuenta explosión eh, sabía dispara Dispara justo ahí A ver, a ver Tiene que haber algo por ahí Hombre, ¿qué es eso? Ahí va, estupendo El vehículo de Vietnam, americano Venga, T-25 Lo dicho, ese disparo me acaba de delatar Justo ese tío no me ha visto Estaba ahí detrás de los arbustos Y por reventar a ese que pasó pues me acaba de reventar <risa> Pues nada Salimos con el Tiger no. Panther 2 Venga el Panther 2 Hace tiempo que no le doy pidilla a este A este tanque Que personalmente Me ha encantado siempre Siempre Este tanque me encanta Venga vamos a defender el punto C Es muy bonito la la victoria está cerca. Este tanque en su día Hacíamos horrores con él 6-7, si no recuerdo mal En su día cuando salió era un 7-0 Gaijin Con el tiempo va ajustando los niveles Venga, vamos a marcar Si marcáis La más fácil es avión Ni de coña, a ver, a ver, a ver, a ver ah, Está muy lejos Venga, a reventar esto Vamos Panther 2 Hacía tiempo que no entonces acaba el garaje. Venga, vamos avanzando rápido. A partir de aquí ya vamos a ir despacito con pies de plomo. Que ya empieza aquí la fiesta. Eso ha sido la explosión. Ese avión. No, se aleja. Bueno, se acabó. Ya no vamos a delatarnos más. A no sé qué pille un avión de frente. Vamos al lío. 200, está bien, o oh, 350, 350, vale, aquí me acompaña, este quién es, otro compi, venga esa marca ahí pegada en B, esta partida va muy bien, muy bien, una pena que nos hayan cascado ahí, con ese disparo tan, muy bien hecho. en fin, tenía que matarlo, un mito rojo, Humito rojo, nos tiran por aquí, ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay? Venga, ese compi, ese taller está apuntando hacia allá. Venga, ahí lejos una marca de carro medio. Venga, carro ligero. Venga, artillería. Vamos. Venga, mucho. Pues estamos avanzando. Esto está ya muy desértico, muy vacío. Y por aquí algún pajarito ya nos puede salir en cualquier momento, cualquier esquina. Es lo que tiene el bosque de Hilden. Mm, camperitos... muy lejos de B venga, vamos esto ya es suerte eh, hay un campero B, B3, ahí a lo lejos nos confiemos mucho que lo, lo tenemos un poco ahí a la derecha no sé si es que es esto una lotería vamos a meternos aquí entre estas dos casas, por lo menos el lateral izquierdo nos lo cubrimos Venga, estamos aquí, al lado de B, venga, algún pájaro, y quedan pocos ya por salir Venga, por ahí, pues no lo sé, por ahí Mi compi parece que ha caído, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver Vamos al lío, vamos, a ver, a ver Eh, por ahí he visto pasar a uno. Lo he visto pasar. Y él ni me ha visto. Pero estamos a punto de pisar B. Ese va hacia C. Ese avión peina abajo. Ese, ese que ha pasado está capturando C. Bueno, quedan dos pestañitas. Es eh. solamente coger y tomar B. Y esta partida ya está liquidada bueno, aunque tomen C la cosa, esto va a ser ya prácticamente ¡Eh! otro que pasa por ahí este sí, este sí, venga, este lo vamos a esperar a ver aquí, 350 ¿no? bajamos a 200, 200 venga, por ahí, por ahí bien ahí está perfecto venga, estamos al lado de B prácticamente, venga esto va a ser la puntilla Venga, vamos a pisar B, que no nos frían. Aquí estamos ya, venga, vamos. Es que prácticamente tiene que quedar pues, ese que he visto pasar y otro más. Y... Venga, tomando B. mito Venga, tomando B. No sé si nos va a dar tiempo a tomar B. Me hace una pena. Creo que no. Creo que no. Hombre, ¿Qué es eso? Ahí se mueve otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, M41. ¡Ay! Bien, estupendo. Pues quedaban dos? <ríe> Lo que ha pasado y el otro. Ojo por ojo. Este es el que me mató antes, el amiguete. Venga, más humo. Vamos a tomar B antes de que termine. Pues no, golpe final. Misión cumplida. Tercero en el equipo. Bien, bien, bien. Bosque de Jürgen. A ver, Gaijin. Esta partidica no tiene que ir mal. A ver, a ver el resultado. Vamos a ver, misión cumplida, perfecto. Tercero en el equipo. Ahí está, 23.117 a recompensa. Estupendo. Cuatro destruidos. Cuatro críticos. 4, 4, 4, 2 zonas capturadas. Casi la tercera. 91% de actividad. Eh, y hemos completado lo, el visor infrarrojo. O la visión nocturna del LEP M41. Estupendo. Qué buena partida. Algunas veces salen aquí en el bosque de Jürgen. Pues nada, estupendo. Recordaros abajo como siempre. Caja comentarios. Enlace. Escuadrón IBIS. En... Discord. Facebook e Instagram, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, dale un buen like si te ha gustado esta nueva intro que estoy últimamente preparando y nos vemos en un próximo, chao.